Eh, vamos a ver señores la pregunta del día, vamos a ver qué, qué nos prepara eh, producción. Dice, ¿está usted de acuerdo con la prórroga dada a funcionarios para presentar declaración jurada de bienes? Sí hombre, yo no entiendo por qué esa caballada tiene que dar tanto... tanto tú sabes que eso lo complicaron, esta gente por, eh, por querer ser más, y que más eh, eh, transparente de la cuenta lo comenzaron a hacer en línea. Antes, antes tú lo hacías, hacías un documento con los requisitos que ellos planteaban, que era, que era, que, cuáles eran los datos que ellos querían, y entonces tenía que llevárselo a un notario público que te lo firmara. O sea, encima de eso también comía el notario público, porque olvídate 500 mil pesos que tú le dieras por firmarte ese documento, esa declaración jurada, le caían bien a cualquier, ¿verdad? <ríe> Pero... Ahora, en línea, porque aquí se vive inventando, queremos tener cosas en línea, pero no tenemos un servicio de Internet excelente, a excepción del que brinda Telenor, que lamentablemente no está en todo el país. Pero, óigame, en definitiva, lo que hicieron fue que lo complicaron. Y ahora, ¿saben por qué di di dieron la prórroga? Porque el sistema se cayó, porque todo el mundo se, se volcó a al sistema, al mismo sistema, un una cuestión que no, no tienen ni siquiera un servidor, lo que tienen, lo que hacen es que compran servicios a compañías que, que, que venden ese tipo de servicios. Entonces, no lo compliquen. Que cada quien haga su, su declaración, ¿verdad? Incluso tú puedes darle un formulario que lo bajen, que lo impriman, y ahí tú llenas todas tus cosas y, y se lo lleva a la gente y no tiene que, que crear ese problema. Pero es en línea. También los documentos hay que escanearlo y mandarlo en línea. Pero encima de enviarlo en línea, también tienes que enviarlo en físico. Yo no entiendo. Eso es un disparate. Entonces, eso fue lo que complicó y eso es lo que ha complicado la situación ahora. Bueno, pero nada, seguiremos complicándonos A propósito de eso, ¿verdad? <risa> El tema así colectivo. es, así es, así es. Bueno, bueno, vamos a ver entonces, mis amigos. Miren. ¿Y me va a decir algo? No. no. Ok. Ok. La Cámara de Cuentas da una prórroga hasta el día 28 para declaración jurada de bienes. El Pleno de la Cámara de Cuentas decidió prorrogar hasta el 28 de septiembre el plazo final para que los funcionarios públicos entreguen la declaración jurada de bienes, el cual vencía el próximo jueves 17. El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, explicó que la decisión se tomó en vista de los problemas técnicos que ha estado presentando la plataforma ante la cantidad de funcionarios que intentan ingresar al mismo tiempo. Lógico. Ayer, cientos de funcionarios se aglomeraron en las instalaciones de la Cámara de Cuentas con el propósito de cumplir con la medida establecida. Estaba contemplado que el jefe del Estado, Luis Abinader Corona, y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, hicieran pública su declaración jurada de bienes. Bueno, era lógico pensar y esperar que esto, que esto era así, porque, vuelvo y repito, lo complicaron. Bueno, miren, es la ley 311-14 que establece, ¿verdad?, como requisito para ser funcionario dentro de la ley, eh, la declaración jurada de bienes. y ¿Quién deben presentar la declaración jurada de bienes? El presidente y el vicepresidente de la República, eh, los senadores y diputados, los secretarios administrativos del Senado, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los jueces del Tribunal Constitucional, los jueces del Tribunal Superior Electoral, el Procurador General de la República, eh, el Defensor del Pueblo, los ministros y viceministros, eh, vamos a ver, el gobernador y gobernador, de, el, el, el contralor del Banco Central, los miembros de la Cámara de Cuentas, eh, el contralor general de la República, los administradores y gerentes de bancos estatales, los alcaldes, vicealcaldes y regidores, directores eh, digitales, tesoreros, bueno, eh, todos los funcionarios públicos deben están obligados a presentar la declaración jurada de bienes. Ha sido una cultura de la República Dominicana que esto no se respete, que normalmente en el gobierno pasado, eh, algunos la presentaban, otros no, y no pasaba nada. En, en este, el presidente Luis Abinader eh, le dio un ultimátum a los funcionarios diciendo que aquellos que no lo presentaran quedaban suspendidos en sus funciones. Pero ¿qué pasa? Hay también una cultura en nuestro país, la cultura del dejar todo para último y la cultura de la prórroga en, eh, en la República Dominicana es normal. Y por tanto, por eso ustedes ven que eh, se, se dio una prórroga, una prórroga hasta el día 28 de septiembre. Pero cuando lleguemos a esa fecha es posible que todavía quede gente que, que no haya presentado que, su declaración jurada. Y que quiera prórroga de, de bienes, Porque es parte ya de la cultura, por eso es que estamos como estamos, porque siempre vivimos dando chance, el famoso chance, deme un chance que fue que se me, se me olvidó. Se supone que si usted es un funcionario público y usted el 16 de agosto fue nombrado en un cargo, verdad, por, por un decreto, usted tenía un mes completo para usted conseguir los datos, las informaciones que se supone usted la tiene el día. ¿Por qué se supone que la gente paga impuestos? Y es una pregunta muy interesante lo que hacía el abogado Julio Curi, decir si realmente que lo importante no es la cantidad de dinero que usted pueda tener o de bienes, es si usted está pagando impuestos por eso. Ah, porque es muy bueno decir, por ejemplo, yo tengo eh, 500 millones de pesos en, en esto, en aquello, en lo otro, y si tú estás pagando impuestos por eso, si, si estás liquidando esos impuestos eh, a, a, al Estado, entonces todo esto, eh, parte de la cultura, sabemos que el 28 todavía van a haber gente que no, tanto de los funcionarios que salieron como de los que entraron. Porque quisiera, no sé si Joanny si la tiene ahí, como eso es algo público, yo quiero preguntarle a los funcionarios que salieron, ¿por qué no han presentado su declaración jurada de bienes? Al cese de sus funciones, la ley lo manda, la ley lo establece, eh, que ustedes deben presentar declaración jurada de bienes. Aquí voy a buscar el artículo, vamos a ver, eh, y si la tienen por ahí el link, que se lo mandé temprano muchachos, para que entremos. Por ejemplo, el alcalde Alex Díaz, él es alcalde de San Francisco de Macorís, yo no veo que ha presentado la declaración, la declaración jurada de bienes al cese de sus funciones, pero tampoco he visto la declaración jurada de Siquio NG de La Rosa entrando, tiene más de cuatro meses miren ahí está, ahí usted pone el nombre de cualquiera y yo quisiera ver también por qué la diputada, la ex diputada Miladis Núñez vamos a escribir ahí, pongan Núñez. Escríbalo ahí. Eh, Miladis Núñez escríbanlo ahí, Miladis Núñez como ya se llama eh, o Núñez Pantaleón, y ahí aparece Miladis Núñez Sí, Pantaleón. para que ustedes vean señores, no han cumplido por ejemplo Juan Antigua que, que fue funcionario público eh, en el caso por ejemplo de los últimos meses del, del comedor económico que manejó muchos eh, recursos eh, eh, tienen que chequearlo bien, eh, cómo, cómo lo están escribiendo, porque ella, ella sí tiene una declaración jurada, pero de cuando entró como diputada. De todas maneras, entran para acá, en los que lo buscan, pueden buscar ahí, a, a, miren cómo aparece, eso... ¿Está ahí? Sí, sí. Ahí si le dan loco. a abrir, dice ver, loco. ahí aparece la declaración jurada de bienes. Vamos a ver, mírenle a la fecha, si puede acercarlo para acá, Israel, por favor, sería... Dice 2014, pero ahí habla primera vez. No han depositado, o por lo menos ahí no aparece en la Cámara de Cuentas, que eso lo suben de una vez, no aparece el no, cese que, de sus funciones. Pero es que lo subes tú mismo, porque eso se hace en línea. Bien, miren, eh, si nosotros salimos de ahí, ¿verdad? Y por ejemplo buscamos a, qué sé yo, al diputado, eso es público, señores, para que Franklin Romero, vamos. A ver. Eh, Franklin Romero. A ver cuántos millones tiene Sí, Frank. ahí le va a aparecer. Franklin Romero si sí, yo revisé la de Franklin Franklin tiene eh, eh, eh, muchas posiciones Mírala ahí. Franklin a veces se repite porque. Martín Romero ¿Sabe? es posible tú que sabes por qué haya... se repite sí. porque muchas veces la gente cree que no se fue sí. o la computadora está esperando no. y tú vuelves y le das y entonces eso es. cada vez que tú le das sube uno correcto pero una si copia ustedes ven que ahí hay dos de Franklin Romero una fue como diputado y ya él depositó la de senador sí. ¿Entiendes? Eh, realmente deberían haber cuatro, ahí entiendo. Vamos a ver, ahí está. Mira la de Franklin, que está actualizada al 16 del día o, del, del mes 8 de 2020. Ahí está depositada. Si ustedes buscan, por ejemplo, la del diputado eh, Olmedo Cava, eh, bueno, vamos a buscar a Olmedo Cava, a ver si ya la depositó, o si todavía no ha tenido la oportunidad de depositarla. Eh, ya eh, vi que depositó Nicolás Hidalgo. No sé si han depositado los diputados del de PLD había que revisar ahí está Olmedo Cava vamos a ver la última verdad ya ahí el depositó como como director del Instituto del Indri verdad ahí está actualizada el 2020 entonces eh, como ustedes pueden ver mucha gente lo ha logrado ha depositado su declaración jurada de bienes ahora si ponemos el nombre de Siquio NG de las Rosas, señor, esto no es personal, pero, pero, pero si, si, así como decimos una Antonio cosa, de eh, tenemos que decir la otra. No sé por qué, y lo pregunté el otro día, no sé por qué el alcalde de San Francisco de Macorís no aparece registrado ahí. No sé por qué el exalcalde, Alex Díaz, nuestro amigo, no aparece con, sus, eh, con la, su declaración jurada del cese de sus funciones Porque hace más de cuatro meses que él salió de ahí Ha debido estar ahí Pero igual los demás funcionarios tanto del PRM como del PLD Él se llama Antonio Díaz Paulino Míralo ahí Ahí solamente aparece, ábranlo Antonio, arriba, arriba, Antonio Díaz Paulino sí, ¿Y esa no? lista tan larga? No, porque te van a aparecer muchos nombres Dale, dale para arriba eh, ahí denle a abrir ahí ahí está, ahí le va a aparecer eh, a la a, a foto, míralo ahí eso fue no el 16 del mes 8 de 2016 y es la primera vez a no lo ha actualizado y ha debido a actualizarlo porque la ley lo obliga a entregar en, el, en un plazo de 30 días su declaración jurada de bienes al cese de sus funciones entonces es importante que los funcionarios se pongan al día con esto y que dejen de estar buscando excusas. Claro, si hay alguna, algún problema, alguna tardanza con las certificaciones de los bancos, con las certificaciones de algunas instituciones que sabemos que, que, que hay mucho problema ahora porque la mayoría no están trabajando a su capacidad, bueno, perfecto que se le dé la prórroga. Pero es una cultura de la República Dominicana el buscar un cuento uh, sí, y una salida para todo, para sí. para, para, para tratar de... Yo, el famoso chance ¿quiere que que, te diga una con cosa, el cual tenemos que romper. Para mí la declaración jurada de bienes no tiene sentido, eso es un disparate, es una pérdida de tiempo y es una manera de crear un cierto ambiente de... de, de, de, de, de de regocijo, de chismografía, porque mire cómo la gente está manejando esa información. Ahí anda la gente, sí, sí, la ¿Cuánto, gente cuánto tiene Abinader, 70 millones de cuatro, dólares. 4 mil, más de 4 mil millones de pesos sí, tiene. Pero Abinader. ¿a quién le preocupa? ¿Quién es ese? Fulvio Ureña, Sí, esa es la de Fulvio Ureña. Eh, <coughs> efectivamente, nosotros hemos revisado que. La, ¿a, quién la ¿A quién le importa eso? Además, Duque, a, Acosta, ¿a quién le sorprende ahí. eso? Jerry Acosta. Porque el presidente de la República es un hombre millonario de cuna. Ojo, hay que decirle a la gente que el hecho de que este documento esté depositado no significa que es válido. Esto ahora pasa por un proceso, porque hay gente que yo revisé ahí que no, que no, que no presentaron nada, solamente presentaron sus gastos. Búsquenlo, señores, que eso es público, eso está ahí en la cámara de cuentas. Y usted revisa, a, a algunos amigos míos que yo revisé, eh, pero ven acá, pero usted tiene menos que yo, ¿cómo va a ser? Porque es muy eh, probable, no tiene nada es muy probable lo... que muchas de sus cosas estén en manos de testaferro. Pero, hey, no ponen absolutamente que tienen nada, ni siquiera vehículo, que yo sé que lo tienen, y entonces lo que ponen esos gastros, de yo, otra ¿qué gente? es sus gastos, excepto a la gente, Porque haga ese mucha, ejercicio. Hay mucha gente que hace eso, entonces, sí. por eso es que yo te digo. Pero o sea, tú no vas a tener ni siquiera cinco mil pesos en un banco. No, no, hay pero, pero caso, por Dios. Hay y no te aparece caso. Y tú lo ves ahí y tú dices, pero ¿Qué es lo que esta persona tiene, no, no tiene nada. Entonces te dice, gasto de alquiler, gasto de educación, gasto de ¿Qué, qué, cuánto, que yo cuánto. En gasto cierto de modo le, Solamente le perjudica. Solamente los gastos. En cierto modo no. le perjudica, porque si al salir del cargo la cosa que tenía nombre de otros se la pasaron a su nombre, pues indudablemente que aún cuando hayan existido antes del cargo, van a pensar que lo sí. obtuvo durante el cargo. Explícame eso. ¿Buscaron al diputado quién Costa Sería importante que lo vayan buscando y decirle, miren, es el artículo 6 de la ley 311-14 que establece, lo voy a leer, declaración de finalización, dice, dentro del plazo máximo de 30 días de haber cesado en el cargo, los funcionarios públicos obligados tienen que presentar una declaración jurada final indicando su, su patrimonio y el de la comunidad conyugal. Dice el artículo 6 de la ley 311 guión 14. Es obligatorio que ustedes tienen que hacerlo al cese de su... ¿No lo ha presentado? Sí, pero pero preséntenselo a la gente. Oye, oye, eh, escriban Jerry Acosta y a, y oye, a la oye, gente. Oye, y a él que responda. Oye esto, oye esto. No, hombre. Eh, hay una situación... Nada? No hombre. Ah. Es lo que te estoy diciendo. Óyeme, desde pues, mi punto de vista... ya le dieron una prórroga. Desde mi punto de vista... Sí, ya dieron una prórroga también. Pero desde mi punto de vista, eso no tiene ningún sentido, eso es precisamente <risa> pan y circo, uh -huh. eso parece ser que se hizo con la intención de que la gente se embullara mientras otras cosas pasan quizá más importantes, viendo cuánto tienes tú, cuánto tengo yo, cuánto tiene el chamo porque somos funcionarios los tres y ver, eh, carajo, como tú acabas de decir, carajo, pero tengo gente que conozco que lo que no tiene ni siquiera cinco mil pesos en un banco, ¿y cómo es posible? ¿Sí? todo ese tipo de cosas ahora, aquí lo importante Aquí lo importante básicamente en este tema de la transparencia en la función pública es la vigilancia efectiva. Eso de la declaración jurada no constituye una acción propia de vigilancia. La vigilancia efectiva sí, que las funciones que tiene doña Milagros Ortiz Bosch se, se apliquen y funcionen de manera adecuada, eso sí. Pero la declaración jurada, usted pone ahí lo que le dé la gana. Estuviste tuviste la diva, a Milagros Germán, Coño, 186 180, millones de pesos. Sí. 186 millones, pues mira, qué bien. No, es que, imagínate esos programas ¿no? es el programa que ella hacía, por lo menos ahora se limitó mucho con lo que pasó en la televisión hace unos meses, sí. o creo que años ya, eh, que se redujo mucho la cantidad de, de, de anunciantes, pero porque las redes sociales le han hecho un hoyo a la televisión. Eh, pero, en definitiva, esos programas que ella que ella hacía producían millones de pesos mensuales. Eh, ella una es una presentadora premium. Sí. O sea, eh. Me llamó a la atención que Jenny Berenice, que está eh, ya ligada a la Procuraduría, no lo ha actualizado. Ligada no. Hace tiempo que está. Sí. Pero ahora mismo con esta esta verdad, eh, esta efervescencia, no la ha actualizado, bueno. estuve revisando, ella ha presentado sí, ya. unas dos, tres en eh, los diferentes cargos que ha estado, pero actualmente no ha, no ha depositado okay. eh, su declaración jurada de bienes. Vuelvo, vuelvo y te repito, yo más que la declaración sí, jurada la de bienes, sí, yo más que la declaración jurada de bienes pienso que lo que debe haber es una, haber mecanismos de vigilancia en el Estado para mantener la transparencia y mantener el manejo honrado de los fondos públicos, porque eso sí, eso sí es importante más importante que saber que tú tienes tanto y que tú tienes tanto pero aquí todo el mundo sabe por ejemplo que lo, la mayoría de funcionarios qué es lo que hacen, que depositan eh, yo no sé mucho de eso Ojalá pudiera llamar a un experto en eso. Eh, su dinero para allá en paraísos fiscales. Ah, pues, se van a otro países eh, y ahí allá depositan. Las Islas Caimán. Eh, ¿Verdad? ¿Cómo es cuenta offshore, offshore? Offshore. Sí. Eh, entonces, que lo tienen los bancos. Porque eh. es una jodienda. Te critican porque tú tienes cuenta offshore. Pero los bancos son los que te proporcionan claro, ese te lo, servicio. Lo proporcionan los bancos de aquí Paraísos los locales. fiscales. Eso, eh. eso, bueno. Van Inter cuando se descubrió todo el, el entramado de Van Inter tenía eh, dos compañías offshore que de, con dinero, una cuenta depositada y ellos manejaban ese, eso a su antojo. Claro, que es un dinero sí, tuyo, sí. pero que realmente no, no paga, paga impuesto. Esa, no, exactamente. Eh, y... y que tú tampoco sabes eh, quién lo tiene, porque ese es otro, es un, es un dinero... Eh, eh, oculto, es un dinero burbuja. oculto que no se sabe es quién burbuja. es, pero que está ahí, y que, uh -huh. al fin y al cabo es tuyo. Entonces, uh -huh. ¿qué van a hacer para allá? Se van a, a, a llevar su dinero. Los famoso paraíso eh, fiscal. Lamentablemente. Pero si la ley lo permite, si ah. se permite, si cuando se investiga... Realmente está prohibido por la ley monetaria, eh, ya, la última ya, versión de la ley monetaria. Y Andino Peña le descubrieron un dinerito sí. ahí, pero no pasó nada en la República Dominicana, como es la cultura. Imagínate, eh, si hubiese sido Yerjan la antigua. No, yo estuviera preso. A, <risa> Pero era, era de Andino Peña oh, Dios. Y es así bueno. Pero eh, independientemente de todo Lo importante es que eh, cumplir la ley Aunque sea para cumplirla Aunque sea para, ¿verdad? Eh, porque si tenemos leyes Se supone que para eso, para cumplirla Y lo ideal es que cada funcionario Sea responsable y cumpla con ese eh, mandato de la ley De entregar su declaración jurada de bienes Teniendo o no, sea verdad o sea mentira, eh, deposite la cumpla por lo menos con ese requisito de ley, especialmente aquellos que tienen mayor tiempo ya en sus funciones, como es el caso de los alcaldes y los, y los regidores, independientemente de que han dicho que, que no, que, que no, que mira, que el sistema no, no. Si usted en cuatro meses no ha podido hacer algo, pero por Dios hay gente que la depositó, hay gente que lo nombraron. Pero mira. Ahora hay, ya, ya la depositaron. Hay que decir en, hay que decir en beneficio. La gobernadora la depositó. Hay que decir cosas. en beneficio de algunos que no han depositado que en definitiva la ley le da un plazo de 30 días. Lo que quiere decir que ese plazo comienza a correr a partir del momento de tu designación. No todos fueron designados el 16. Miren, Tony pregunta. Oye, Tony de San oye, Francisco. oye. No todos ah, fueron no, claro. designados el 16. Lo que quiere decir, por ejemplo, el caso de la gobernadora que fue designada un tiempo después, no recuerdo uh -huh. qué, qué tanto tiempo, pero sí sé que fue designada eh, un tiempecito después. La ley le da 30 días. Exactamente. Ella todavía no está en plazo, está en plazo. Sí. y con la prórroga está en mayor plazo. Lo que quiere decir que la ley no dice que tiene que ser, es 30 días a partir de tu designación. Así entonces es. mucha gente está en plazo todavía no, mira, aunque no hubiesen dado prórroga mucha gente está en la plazo. prórroga realmente está bien nadie está obligado a lo imposible y si tú vas una, a una institución y no pueden facilitarte la documentación las certificaciones correspondientes para tú poder sustentar tu declaración jurada bien. bueno pues lamentablemente o que hay... técnicamente tú no puedes hacer lo que estás obligado a hacer como el caso de ahora de la cámara de cuentas que se le cayó el sistema exactamente, entonces pero eh, sabemos que al fin y al cabo, el 28 todavía habrá mucha fila de nuevo porque la gente, el dominicano ya tiene eso como parte de su cultura. Miren, Tony de San Francisco aquí en el WhatsApp,